Buenos días, hoy estamos en un nuevo episodio de El Cuarto de Hora con el Dermatólogo en Medellín. Eh, recordemos que este programa es desarrollado por Dermatólogos en Medellín.com y ahora tenemos también Dermatólogos en Bogotá.com. Vamos a hablar hoy con la doctora Andrea Vargas de un tema que es muy importante, el cáncer de piel, eh, porque... En la gente pues surgen muchas dudas acerca de esta enfermedad, llegan muchas preguntas a nuestro sitio web y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar de este tema con la doctora Andrea Vargas. Buenos días, doctora Andrea. Buenos días, Felipe. Bueno, doctora Andrea, cuéntenos en qué consiste el cáncer de piel. Pues el cáncer de piel es un, como su nombre lo dice, tumor maligno originado de alguna de las células de la piel. En la piel existen una cantidad bastante amplia de células y cada una de ellas podría en determinado momento volverse cancerosa. ¿sí? Eh, a pesar de que tenemos tantas células, los cánceres más frecuentes de piel son de cierto número de células muy escaso. En general, el cáncer de piel se puede clasificar en dos grupos, el cáncer de piel melanoma y el cáncer de piel no melanoma por ser un poco pues, eh, más claros. Eh, el cáncer de piel no melanoma es el cáncer más frecuente. En este cáncer el origen celular son unas células de la capa superficial que se llaman las células basales o las células espinosas. Eh, de estos el más frecuente es el cáncer carcinoma vasocelular que se origina en las células basales y que es el cáncer más frecuente del mundo. Es el, eh, se lleva pues, el primer puesto de todos los tumores afortunadamente no es un cáncer muy agresivo solamente en ciertos casos eh, se comporta de esta manera y el cáncer de piel melanoma sí es un cáncer aunque no muy frecuente sí es muy agresivo es decir entonces en la piel tenemos el cáncer más frecuente del mundo que no es muy agresivo y el cáncer uno de los cánceres podría decirse el más agresivo que es el melanoma eh, afortunadamente con poca frecuencia entonces lo podríamos definir que son tumores malignos de, eh, derivados de las células de distintas capas de la piel bueno entonces hasta ahora hemos hablado de dos tipos de cáncer el cáncer espinocelular y el melanoma correcto y el vasocelular qué tal si hablamos un poco de las manifestaciones clínicas de cada uno de ellos qué es lo que le aparece a la gente en la piel que lo pueda orientar hacia si es un cáncer espinocelular, un vaso celular o un melanoma? Bueno, los carcinomas vasocelulares se manifiestan poco a poco. Usualmente eh, inician, como refieren los pacientes, como una espinilla. Parecía una espinilla. Lógicamente, una espinilla que aparece después de los 40 o 50 años en áreas expuestas al sol, en la cara, en el cuello, en el pecho, son los sitios más frecuentes del carcinoma vasocelular. Y esta, esta supuesta espinilla crece eh, lentamente, no crece rápidamente, sino lentamente, y va formando como un abultamiento en la piel, que puede ser brillante, puede ser color piel, puede ser grisáceo, eh, puede tener algunas venitas superficiales y puede sangrar y ulcerarse, siendo este pues, un signo muy importante, un signo de alarma. Entonces, cualquier abultamiento que aparezca a los 40, 50 años, que crezca lentamente y que no sea un lunar previo que se tenía, es un signo de alarma. O cualquier lesión de estas que se ulcere y eh, de pronto sangre espontáneamente, también es un signo de alarma. El carcinoma espinocelular es un tumor también maligno, un poco más agresivo que el carcinoma vasocelular, que se eh, origina básicamente de algunas mutaciones de la luz ultravioleta en la piel, eh, entre otros factores pues, eh, etiopatogénicos. Y la manifestación de este usualmente empiezan como unas lesiones ásperas y carrasposas en la piel y que empiezan a crecer y a formar también abultamientos carrasposos y duros. Eh, a veces se tocan tan duros como si fueran un cuerno cutáneo, a veces se manifiesta también en abultamientos ulcerados, y crecen un poco más rápido y son más agresivos, como ya lo dijimos, del carcinoma vasocelular. También los sitios más frecuentes son la cara, los antebrazos, y las áreas pues, con más exposición solar. Y el melanoma, el melanoma también es un tumor maligno eh, que se origina de los melanocitos y los melanocitos son las células que nos dan el pigmento. Entonces, eh, al ser esas las células pigmentadas, la principal manifestación y la más frecuente son manchas de distintos colores, de distintos pigmentos, casi todos en tonalidades de grises o negros, de distintos colores, de bordes estrellados, de crecimiento progresivo, que no se deben confundir con lunares, sino que son manchas que pueden empezar pues, siendo realmente melanoma no lunar eh, en Colombia tenemos eh, una epidemiología un poco diferente del resto del mundo del melanoma y el melanoma más frecuente en nuestro país es el melanoma lentiginoso acral o sea que ocurre en sitios distales en las palmas en las uñas o en las plantas que si miramos pues estos sitios no son los sitios más de más exposición solar eh, entonces manchas de distintos colores, de tonalidades grises a negras, de crecimiento lento o crecimiento rápido en, en zonas palmoplantares son siempre de cuidado. Eh, ocasionalmente vemos algunos melanomas que no tienen pigmento, que simulan otros tumores, pero son la excepción, la mayoría son lesiones pigmentadas. Bueno, eh, ya tenemos claro cómo se manifiesta cada uno de estos tres tipos de cáncer. ¿Qué tal si hablamos un poco del origen? Ya hemos tocado algo acerca pues, de la exposición solar, pero ¿qué tal si ampliamos un poco el tema de por qué aparecen estos tipos de cáncer? Bueno, como en todos los tipos de cánceres del organismo siempre hay muchos factores implicados. Eh, factores genéticos de algunas mutaciones de proteínas que nos defienden del cáncer o de algunas proteínas que nos predisponen a cáncer. Es importante tener en cuenta que hay muchas familias que tienen mutación en estas proteínas y son predispuestos a cáncer. Hay algunas identificadas por ejemplo en carcinoma vasocelular y sobre todo en melanoma. Un individuo que tenga alguna mutación de estas eh, pues está lógicamente más predispuesto y y sobre todo si se adicionan otros factores, por ejemplo, esta persona con la suficiente radiación ultravioleta podría desarrollar un cáncer. Con algunas sustancias externas tóxicas también podría desarrollar cáncer. Algunas infecciones adicionales a esas mutaciones también podrían predisponer al cáncer, como por ejemplo eh, la infección del papiloma, del virus del papiloma humano, que está fuertemente relacionado con el carcinoma espinocelular. Lógicamente en un paciente con bases genéticas y con predisposición. Y como lo dijimos, algunas, eh, bueno, algunas sustancias tóxicas y algunos estados de inmunosupresión. Es decir, algunos estados en donde se bajan las defensas y que en un paciente de estos predispuesto pues con mayor razón eh, podría evolucionar al cáncer. Entonces tiene que coincidir varias cosas para que a uno le dé eh, un cáncer de estos. Sobre todo pues una predisposición genética y sobre todo la radiación ultravioleta. Bueno. Eh, un tema que preocupa a los pacientes que reciben un diagnóstico de este tipo es ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? Como ocurre con gran parte de los cánceres que sufrimos los seres humanos. Entonces, ¿qué tal si abordamos un poco este tema? ¿Cuál es el pronóstico de cada uno de estos tres tipos de cáncer? Bueno, el cáncer más frecuente que es el carcinoma vasocelular, eh, afortunadamente tiene un buen pronóstico. Es un cáncer que en su gran mayoría, después de una buena resección o una cirugía inicial, hay una curación, ¿sí? una curación de la lesión, la lesión que se reseca. Lo que lógicamente uno queda predispuesto a tener cáncer en otros sitios distintos de la piel, pero el carcinoma vasocelular como tal, mmm, si es manejado adecuadamente en el momento del diagnóstico, si es resecado en su totalidad en la primera intervención quirúrgica, podría considerarse curado. Hay algunos pacientes que tienen algunas enfermedades o algunos síndromes que lo predisponen a tener carcinomas vasocelulares múltiples. Lógicamente en estos el pronóstico es distinto porque son múltiples lesiones que salen simultáneamente y progresivamente, entonces es difícil tratarlas todas y puede que en estos casos sea donde el pronóstico sea más pues, más sombrío y de pronto se estén reportadas algunas metástasis de carcinoma vasocelular, aunque es un tumor que en general se puede decir no hace siembras ni metástasis el carcinoma espinocelular tiene un pronóstico también un poco favorable si es tratado a tiempo y dependiendo pues de la profundidad en la que se encuentra en el momento del diagnóstico y de que otros órganos estén comprometidos porque el carcinoma espinocelular sí puede hacer metástasis en general en estadios tempranos que es donde se deben diagnosticar es decir en todas esas conchitas ásperas que están iniciando con una cirugía o con tratamientos apropiados inicialmente, también se puede curar. El melanoma sí tiene un, un pronóstico un poco más distinto. Los melanomas avanzados son muy difíciles de tratar. Existen en este momento varios medicamentos eh, de quimioterapias utilizados para estadios avanzados de melanoma. Sin embargo, eh, se utilizan simplemente como para mm, mejorar la calidad de vida a largo plazo. Y algunos melanomas que son diagnosticados en etapas iniciales y muy, muy tempranas también se pueden curar. Eh, ojalá todos los melanomas fueran diagnosticados en estos momentos. Lo que vemos en nuestro medio es que, eh, por ejemplo, el melanoma lentiginoso acral, que es el nuestro, como es aparentemente tan eh, indolente cuando empieza una simple mancha, las personas no consultan a tiempo y no identifican estas lesiones a tiempo y en el momento del diagnóstico están muy avanzadas con alguna metástasis. Lógicamente esto cambia el pronóstico y a pesar de todas las terapias que hay disponibles, pues estos tumores la mayoría de las veces no se curan y terminan pues en la muerte del paciente. Bueno, ya tenemos como un panorama claro de qué es el cáncer de piel, cuáles son los tipos de cáncer, eh, cuál es el pronóstico aproximadamente que tiene cada uno de ellos. Eh, creo que vamos a, a esperar que preguntas surgen de parte de nuestros visitantes en dermatólogos en medellín.com y dermatólogos en bogotá.com y las traeremos la próxima semana. Muchas gracias, doctora Andrea. Bueno, con mucho gusto, feliz día. Chao.